Las calles Castillo y Salomé Ureña y los alrededores del mercado municipal han vuelto al estado en que se encontraban antes de ser intervenidas por el proceso de recuperación de espacios públicos. Sobre este particular entrevistamos al director del Departamento de Tránsito, Daniel Canila. Lo que pasa es que el, el mercado público es un departamento del ayuntamiento que cuenta con una administración y un personal destinado para esas labores. La vez que nosotros fuimos al mercado público fue invitado por ellos porque ellos se comprometieron que no iban a entregar las vías públicas a la calle Castillo, a la Salome Ureña, para que sea puesta en el funcionamiento eh, del tránsito de manera normal con el sistema de regulación que existe en las demás vías públicas. El ayuntamiento y el departamento de mercado han estado realizando grandes esfuerzos para poder eh, ordenar eh, todos los vendedores que, están, que puedan estar dentro del mercado para que luego así entonces eh, la calle Castillo y la Salomé Oreña sea entregado al departamento de tránsito para su administración. El funcionario alegó que a pesar del retroceso que se ha visto en el importante punto de venta, no se compara con el estado en que se encontraba antes de la intervención. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.